Amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Cuando nos fuimos a la pausa, hablamos de que íbamos a conversar con Ramón Antigua. Ramón Antigua es un... ¿tú ¿Sabes como se decía antes, Ramón? A la gente como tú, que sabe muchísimas cosas, es un timacle. ¿Te acuerdas oye, de ese precio? Oye, el timacle <risa> es un tipo de... de... De hecho parece, parece, ¿verdad? Pero no lo es. Ajá. Cuya raíz se usa... Para infusiones, para el sistema cardiovascular. Okay. Y, y pone fuerte alguna cosa. Ah, qué bien. Por eso el Timacle es fuerte. Sí. Bueno, buenos días. <risa> buenos días a Ramón Antigua, que Ramón. está con nosotros, <risa> hermano. ¿Cómo tú gracias, estás? Gracias, bueno. Placer de verte. Siempre sí, es un placer sí, tenerte eh. cerca y, y no, conversar contigo. El privilegio es mío. Bueno. Eh, Ramón, eh, lo del Timacle viene a. pudiera relacionarse con lo de Penco. Ah, dice que. Fulvio está definiendo lo de el no. timacle como no. algo fuerte sí. como no, no. algo que da fuerza sí. y Danilo intentó poner lo del penco como un caballo fuerte pero, pero, pero, pero ya no tiene ningún tipo de relación, de ¿eh? relación porque ¿Eh? el timacle es, una, es como una medicina para el sistema circulatorio y fortalece muchas cosas. Pero Antes <risa> se decía también, ese es un biligue. Pero ya sabemos... <risa> por los de Ligue, o sea, grandes ligas. Amado. Y un tiguerazo. Amado. Pero ya sabemos que para, para nosotros todo penco es el, el, el, el caballo desahuciado de, de, de, de, de los trabajos ah, e incluso hasta de la vueltica de los muchachitos. <risa> miren, Mira. miren. Eh, el domingo próximo se celebra un aniversario más del natalicio de nuestro prócer Juan Pablo Duarte y 10. Es un día propicio para realizar una serie de actos para demostrarle respeto, devoción, consideración a quien sin lugar a dudas es el que es la persona que puso en contexto a sus amigos a su eh, relacionados para lograr la Trinitaria y lo que se logró luego, ya todo esto es historia. La idea es esa, ¿no? Entonces, la pregunta es eh, la, la siguiente. ¿Cuál es tu visión de ese día? ¿Qué, qué debemos hacer como dominicanos para, eh, para de alguna manera, eh, eh, digamos, honrar la memoria de Juan Pablo Duarte pero sí. vamos con lo, lo vamos más importante, a la memoria histórica del pueblo dominicano. Señor, caballero, los micrófonos eh, son suyos. Gracias por Como le Balaguer, estar aquí. aquí. General, los micrófonos son suyos. Eh, amado, <ríe> ya con te, te faltó algo porque no, Ramón sí. viene en condición de ser miembro del Instituto Duartiano. Okay, Así también. es. Bueno. Entonces eso nos sí, da sí, la sí, apertura sí. para que nos, nos exprese en estos 207. ¿verdad? Como dijo el doctor aquel. Mira, eh, Juan Pablo Duarte y qué bueno que pudiéramos tratarlo en este en, en estos momentos sí. donde lo que está sucediendo en la, en la sociedad dominicana es totalmente contrario a lo, que, a lo que vivió, lo que propuso lo que propugnó Juan Pablo Duarte, un joven que a los 31 años de edad ya estaba combatiendo, por decirlo así, en las calles de la República Dominicana procurando la independencia de la República Dominicana y que fue un joven que se desprendió de todo cuanto tenía, que era suficiente, con una eh, descendiente de una, o salido de una economía eh, de sus padres muy, muy holgada, muy, muy cómodo, una, un estado de vida muy, muy cómodo, que pudo haber hecho eh, todo menos importarle la independencia de la República Dominicana, inclusive, la del momento, claro, inclusive siendo descendiente de haitiano en, su, en función de que la mamá era era, era descendiente de, de, de haitiano. Sin embargo, nada de eso fue obstáculo para él proponerse y lograr darnos a nosotros una República Dominicana independiente y dividida totalmente de lo que era eh, el yugo haitiano que durante 22 años nos había estado eh, reprimiendo en la República Dominicana. Eh, es un, un joven que, además de eso, además de, de su dedicación por la, por la revolución, por la independencia, eh, desde muy joven, repito, se dedicó a estudiar. Tampoco fue, haciendo la, la, la, el paralelo, tampoco fue un tirapiedra y quema goma sin ninguna formación académica. No. Se preparaba en la medida en que preparaba a la sociedad dominicana para lograr el salto hacia la independencia. Recordamos, y es bueno recordar lamentablemente, lamentablemente, la historia que se da en la escuela dominicana, a, a, además de, de la inauguración que está haciendo ahora sobre el centro de la, de la diversidad, la historia que se da en la República Dominicana, en las escuelas públicas, no pasa de Trujillo hacia atrás. Lo, lo, más, que, lo, más, que llega, lo que más que llegan a saber nuestros jóvenes estudiantes del bachillerato, o del Hall School, como quiere que se diga ahora. Casi ya vamos a, a llamarle sí, porque... Hall School. Ah, sí. Eh, okay. O en Pactual le llamaríamos como se llame. Sí. Pero eh, se está perdiendo to todo ese sentido. Eh, ese, Este Juan Pablo Duarte es el que se prepara. Y decía sí, el paralelo que no era el que se dedicaba a quemar goma. Y me dirían los que, lo, lo que dirigen esos procesos. <risa> ah, pero que en ese tiempo no se usaba. Bueno, ¿qué usó Juan Pablo Duarte? La unidad del, del pueblo dominicano a través de la Trinitaria y otras de instituciones y organizaciones filántropas que, que fundó para concientizar al pueblo dominicano, para concientizar a la sociedad, a los pobladores de, dominicanos de la necesidad de la independencia. Y no fue por esa, por esa cultura, por ese proceso de capacitación y por esa visión tan eh, eh, grande que tuvo Juan Pablo Duarte le permitió involucrar a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque él, siendo uno diferente a las mayorías, se compenetró con las mayorías para lograr esta, lograr el, el, el propósito que era la independencia. Trayéndolo aquí, de acuerdo a la pregunta de, de Amado José, de, sobre las la expectativas o perspectivas respecto a lo que fue lo que hizo Juan Pablo Duarte, el antítesis, lo que estamos viviendo. Juan Pablo Duarte. Debo decir que le cabe el honor, siendo ahora todo lo contrario lo que se hace, de haber sido el fundador y orquestador de la conformación de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en 1854, apenas 10 años de la independencia. Ya Juan Pablo Duarte estaba hablando de los controles y el proceso de fiscalización del manejo de los recursos del Estado en manos de los funcionarios. Pero previo a eso ya había expresado su, eh, había dado demostración de su integridad cuando en una recolecta, eh, recolecta, por decirlo así, o donaciones que hicieron diferentes ciudadanos a la sociedad secreta la Trinitaria, le sobraron 32 pesos e hizo un informe y lo presentó a la nación, como si fuera el estado de cuenta de sus actividades, el, de esos 32 pesos que le, que, que le sobraron, en un informe a la nación para expresar ¿Qué había Ramón. hecho él con ese dinero que le habían, que, que habían, que le, le habían donado, le habían regalado para la gesta, para la, las actividades propias de la, de la revolución que era que se creaba en ese momento Ramón. y que le llamamos la independencia. Fulvio. Para entrar eh, en contexto del tema de Duarte, yo quiero que usted nos narre la situación real de República Dominicana con el dominio haitiano desde el 22 hasta el 44, cómo estaba dominado la parte española, en qué consistía, cuáles facilidades se le permitían, cuáles no. Cómo estaba en ese momento... Eh, eh, la parte española al pueblo dominicano Mira, en ese momento, tal como tú dices lo que había, el régimen que teníamos el gobierno que teníamos era el go del, un gobierno haitiano eh, todas las instituciones dominicanas, las instituciones de, de, de la isla, operaban para los dos países, era un solo país era la unificación, porque así había sido planteado por eh, Toussaint, hacía años, muchos años antes del 1844 en, eso, en esos tiempos para eh, procurar y demandar y ejecutar un plan de fusión, que en, en el fondo había una fusión entre, la, entre, las dos entre las dos repúblicas, entre los dos países. Solo que habíamos sido dominicanos, y españoles y franceses, que era lo que convivíamos en la isla, y entonces con la independencia de Juan Pablo Duarte se logra, ¿El la, eh, con la el, el, el gobierno de, de, de, de, de, los, de Haití, se fusiona la isla y se convierte en una sola república, en un solo país. La los ciudad, guardias, las ciudades como Santiago, ahí, ahí todo eso, iba. todo eso era, era el gobierno era haitiano, y los el, el estado el estado eh, eh, era haitiano, la el justicia. estado haitiano de la isla era lo que funcionaba. No existían instituciones divididas, instituciones de, de dominicanos ni instituciones de, de haitianos. Tampoco existían. Los españoles y los haitianos, si no los, haiti los, los franceses, sino los haitianos, que era el gobierno, el Estado que operaba lo, en la República y Dominicana. Es que aquí se emitían. Ramón. Todo era con el timbrado de eh, República eh, eh, haitiana. Interesante. Y en francés. Sí, sí, franceses, porque eso, recuerde sí. que es un tema de la descendencia. Sí. Nosotros los españoles y ellos de los, eh, ellos de los franceses. Ya. Mira, mira eh, hablando ya. Mira, un tanto de historia, porque yo de hecho mantengo mi opinión acerca de que debemos conservar la, la memoria histórica del pueblo dominicano. ¿Entiendes tú que el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, cabezado por Danilo Medina, ha tenido algún avance en la procura de de regular la relación dominico-haitiana. No, yo pienso que como ahora estamos en, en, en estos tiempos live de chulería, sí. de chabacanería. De pudiera, bajo contenido. De bajo contenido pudiera decirse en materia académico-educativa. Pudiéramos decir que nosotros lo que estamos haciendo es, lo que estamos viviendo ahora es... Lo que vivió Juan Pablo Duarte, pero a la inversa. Porque nosotros ten, estamos creando los, unos procesos, o en los últimos 10 lo en que los se últimos 10 años, nosotros lo que estamos permitiendo, no sí. haciendo, permitiendo, es la es un, un proceso de involución sí. desde el punto de vista del trasiego de haitianos hacia la República Dominicana. Eh, hablaba con un padre de, de la iglesia católica hace dos fines de semana que por la zona del sur. Barahona, Tamayo, y él me dice que está eh, trabajando con bateyes, con pueblos en esa zona que algunos de ellos no tienen un 10% de la población que sea dominicana. Estando en territorio, la dominicana. mayoría, sí, sí, en Tamayo, de Barahona. ¿Dónde? En Puerto Escondido sí. de Uruguay. O sea, en el sur profundo, como le llaman. Hay zonas donde no hay eh, prácticamente dominicanos, sino que han sido sustituidos por haitianos. Pero no hay más que irse, <coughs> no hay que irse tan lejos. <risa> Levántense ustedes eh, un día a las seis de la mañana y caminen cinco y media, seis de la mañana, de la entrada, de la, de la salida a la, a la capital para acá, para la ciudad. Ramón. Para que ustedes vean la hilera de haitianos que van a sus trabajos, hay que decirlo así, de la construcción, de la, de la, del sector la agrícola... Y esas cosas. Nosotros entendemos que esos ideales patrióticos eh, en nuestro país han ido en caída. Ha disminuido mucho esa identidad que se debe de tener con tus símbolos patrios con la historia de tu país, con la lucha que tuvieron nuestros héroes. El Instituto Duartiano, la... El objetivo general o la misión del mismo es difundir la obra Pensamiento y Vida de Juan Pablo Duarte. ¿Qué ustedes realizan? ¿Cómo conectan con la gente para que ese pensamiento que ha decaído tanto eh, pueda resalcir? O sea, ¿en qué están ustedes? Sería la palabra en Mira, estos momentos. El Centro Duartiano, creado por, por decreto, instituido sí. por, por decreto y como una, una fundación, una institución sin fines de lucro. Uh -huh. La misión es participar en los procesos de educación respecto a, la, a mantener esa memoria histórica, como dice Francia, mantener esos principios, esos valores eh, eh, puestos al servicio de la sociedad dominicana por Juan Pablo Duarte. Lle vamos a las escuelas, eh, organizamos charlas y conferencias para los miembros de, de, de, de, del centro. El centro opera prácticamente en todo el país. Aquí, okay. en, República Dominica, aquí en la provincia de Duarte está... En la, en la provincia de San Francisco de Macorís hay un centro en Castillo y se trabaja diariamente <coughs> o periódicamente para eh, dejar fundado, organizado, establecido, instituido eh, núcleos de trabajo, núcleos de capacitación para promover <coughs> la vida y obra de Juan Pablo Duarte. Okay. O sea que el, el instituto lo que hace es que unido a las escuelas... Eh, Trata de, de, de, de promover, de mantener activa esa, esa vida y obra de Juan Pablo Duarte para que le sirva de base, de formación a los, a los estudiantes y a los ciudadanos en sentido general. ¿Hay posibilidades reales de unificación de, de la isla? Yo no creo. Yo no creo. Lo que puede ser que se esté dando es facilidades, porque el problema fundamental de aquí, ahí caemos en el contexto actual. Eh, es que la, politi la, la politiquería, que Aristóteles defendía como la más bella de la ciencia, y aquí es la politiquería lo que existe, se da de que nosotros no estamos, no, no se puede decir que hay un plan para eh, unificar la isla. Yo no creo que pueda, no, no, no, no me atrevo a decir que pueda hacer eso. Ahora, el, de, el, el desamparo, la desprotección... De la frontera, la desprotección de la propia sociedad. El mismo hecho de no hablar de, de Juan Pablo Duarte en las escuelas va dejando abierta la posibilidad de que en un futuro, si esto no se le pone costo, si no se limita, pudiera existir una invasión generalizada, masificada de haitianos a la República Dominicana no, y pudiera entonces darse <coughs> cualquier situación. Porque hay algo que, señores, que yo quiero siempre planteo. Un inmigrante haitiano en Dominicana. <coughs> no es lo mismo no es el mismo tipo de inmigrante dominicano en Europa ni en Estados Unidos ni un, ni un peruano que se va a Estados Unidos es el mismo, tiene el mismo perfil no. de un haitiano que viene aquí el haitiano viene aquí en condición de, en condición de, de propietario de la, de, a él no le importa la ciudadanía es él lo que le interesa es en el estar, que le el, el vivir en el territorio que le pertenece por eso digo nosotros vamos a Estados Unidos y aún con un pasaporte en los bolsillos, con una visa, andamos temerosos a hacer algo que violente el ordenamiento de esa ciudad, de esa población. Sí. El haitiano al contrario, el haitiano sin un acta de nacimiento, sin nada en los bolsillos, camina de ambula por las calles de San Francisco y Macorí de Macorís como en condición de propietario de que él es dueño de este territorio y que él puede hacer lo que él quiera. Uno de nosotros, cualquiera de nosotros cuatro que lo suelten en Haití, camina asustado. Bueno, tú no puedes entrar a Haití si no tiene la visa correspondiente porque allá sí se cumple, aquí no. Mira, ya para cerrar y oyéndote, escuchándote, creo que sentí cierta eh, ecuanimidad o cuidado para no entrar, pero yo, yo voy a asumir. Aquí se está dando, Ramón, un cambio eh, drástico o muy progresivo étnico estamos creciendo los dominicanos los dominicanos estamos produciendo menos seres eh, dominicanos es decir estamos creciendo apenas 1.6% tengo entendido y los haitianos están reproduciéndose 2.5 que es la media que se entiende que una raza una o una zona, puede conservar su identidad. La invasión del vientre, yo le y llamo. Y Carolina le pone el contenido, ¿verdad? ¿Cómo es? La invasión del vientre. Eh, Ramón Antigua, queremos agradecerte el hecho de que hayas estado acá con nosotros en el día de hoy, eh, reforzando esos valores, esa historia patriótica que tanto necesitamos en representación del Instituto Duarteano. Muchísimas gracias.